Estamos aquí con Flor, ¿verdad, Flor? Le estamos cambiando sus vendajes. Ella tiene, desde que nació, tiene como una malformación, que es que se le luxan las articulaciones. Tan pronto se le giran con el sentido correcto, como se le giraban hacia el sentido contrario. Entonces eh, ella anda de rodillas, como muchos aquí que tienen problemas, como Madroño, que también tiene una manita mal, o Rob que tiene en emimelia radial, que es, mírale ahí, apoyado mírale, qué gracioso, se apoya ahí, en la Es su barra del bar, ¿no? Tiene las manitas así deformadas, pero se apoya ahí, entonces es como si nada. Y bueno, y aquí están pues un poco los, que, los animales que tienen problemas crónicos que necesitan muchísima atención, la verdad que muchísimo. Muchísima atención y muchísimo cuidado. Y a Flor lo que le hacemos, le ponemos como como andar sobre las rodillas. Y las rodillas no están preparadas para aguantar peso. Se le hacen úlceras. Eh, lo que le hacemos es blandito, como unos zapatos de rodillas. Para que ella pueda andar y... Y entrar a por su desayuno, salir aquí a tomar el sol. Que le gusta mucho. Y la verdad es que es un amor. Porque cuando... Ya vamos a cambiar el vendaje, pues es algo que llevamos haciendo desde que era bebé y llegó al santuario y es lo que ha permitido que ahora mismo pues, Flor tenga... ¿Qué edad tiene? ¿Dos años y algo. Vino en marzo a principio de la pandemia y tenía tres meses. Pues dos años y algo, ¿no? Casi tres. Y su salud también está muy delicada porque muchas veces cuando tienes problemas exteriores eh, tienes problemas internos a la hora del metabolismo, de ingerir la comida... Eh, y la verdad que, que súper bien con un montón de mimitos <risa> ella es súper feliz y ya se ha acostumbrado ¿verdad? Y luego, y luego tiene la lana más pegajosa para forraje sí y un forraje que nos han traído la verdad bastante sí, con eso de... sí. con la situación actual estamos ahí un poco bueno ya os contaremos ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ay Y aquí Marta. Que está aquí, no? Entonces podéis amadrinar igual a Flor. Os podéis hacer la idea de todos los gastos que supone. Entonces si la amadrináis por muy poquito, pues aunque sea para todos los vendajes, las curas, esto que son los apósitos especiales, pues la ayudáis a que tenga todos sus cuidados. Aquí madroño. Y no. sus hermanitas.